Chicos, cómo están? Me han llegado estas dos cajas repletas de accesorios y tecnología gamer muy, muy económicos como los videos que han visto que he hecho en mi canal y pues normalmente cuando llegan lo que hago es destaparlas, verificar que esté todos los productos, pero pues nunca me ha ocurrido hacer un vídeo hasta el día de hoy. Así que qué vamos a hacer, chicos? Voy a ir destapando estas dos cajas que me llegaron Me llegó una más bien grande y una mediana Voy a destaparlas y les voy a ir mostrando todo lo que me ha llegado Solo me concentraré en, en los periféricos gamer Así que vamos Así que vamos a empezar con esta pequeña chicos Vamos a darle a destaparla, permítanme un momento bueno, listo, vamos a destaparla Bueno, anteriormente les cuento Ya la había destapado un poco para verificar que estuviera todo lo que he encargado Y efectivamente todo, todo ha llegado Así que bueno, por acá ya la había destapado previamente. Venga, vengo gusta por acá. Bueno, como les decía, me ha llegado un poco de todo. Ya me estaba quedando sin sí, periféricos sí, y accesorios y sí, tecnología que es lo que normalmente vendo. Ya me ha quedado sin absolutamente nada. Así que he hecho un pedido bastante grande. Pero puede no haber variadito. Si no tanta cantidad de un solo producto, sino en variadito de una sola cosita. Por aquí vemos, chicos, el control Bluetooth. Por acá lo podrán ver en esta cámara más cerquita con más detalle. Este creo que no le he hecho video pero pues eh, la verdad hay bastantes videos de personas enseñando cómo se configura con el octopus para computador Así que bueno si quieren que les haga video acerca de este control para verlo a detalle déjenme en los comentarios y con mucho gusto lo haré Vamos a ir dejando por aquí Bueno chicos por acá veo que me llegaron cables USB No voy a hacer como les digo cosas que no tengan que ver con gamer No vamos a dar tanto detalle listo Vamos a descartarlos por aquí veo chicos, me ha llegado nuevamente Mouse Jetson LX11, como podrán ver por acá. Este mouse sí ya le he hecho video, ya tiene el un unboxing. Les voy a dejar el enlace de todos los periféricos gamers que me han llegado, que ya les he hecho un para que puedan ir a verlo. Les recuerdo chicos que este fantástico mouse marca Jetson, referencia a X11, tan solo vale 9 dólares, que son 35 mil pesos colombianos. Bueno, ¿qué más tenemos por acá, chicos? Vemos también otra referencia de referencia, el x o 12 como podrán ver por acá. Este al igual vale también $9 dólares o $35 mil pesos colombianos, que pues este también ya le he hecho el video en mi canal. Lo estaré dejando en la descripción para que vayan a verlo. También, chicos, nos ha llegado ese fantástico mouse, el Spedra A8 Gaming. Un fantástico mouse, la verdad, ese sí vale un poco más. No lo recuerdo exactamente, recuerdo que en pesos colombianos son... 45 mil pesos, pero no recuerdo cuánto vendría a ser en dólares, así que le voy a dejar por aquí cuánto es en dólares, bueno, lo voy a mostrar por acá para que lo vean a detalle, inclusive lo voy a abrir para que lo vean, porque como este no le he hecho el unboxing en el canal entonces pues quiero que lo vean más a detalle en estos momentos y bueno, para los que quieran que les muestre este mouse a todo detalle en un solo video, por favor me lo dejan en los comentarios y con mucho gusto lo hago por aquí me han llegado unas bolsitas protectoras para celular, para que en caso de que se moje no le pase nada. También los convertidores para diadema gamer, el 2x1, para usarlo en el celular. También me han llegado lo que es parlanticos para memorias USB, o y radio, micro SD, bluetooth, por acá lo muestro un poco de detalle en la caja, pero como les digo, como no es nada gamer, pues no vamos a hacer mucho detalle en ello, vamos a simplemente irlo descartando. Nos han llegado otros dos MAUS, también Jetsyn X12, chicos, como pueden notar. No han llegado tres de esos en total. Vean, del de X11 tan solo nos llegó uno. Pero el seguro no es el que más se vende, entonces por eso me enviaron menos cantidad, a pesar de que pedí más. También, chicos, nos han llegado dos Alphonvillas Gamer, de muy buena calidad, muy económicas. Tan solo van a 2 dólares, y chicos, 2 dólares tienden eh, a ser tan solo a 8 mil pesos colombianos, como podrán ver en la cámara. Y bueno, chicos, ya hemos acabado con la caja mediana, así que vamos a descartar eso allí. Y nos vamos con la grande como les decía yo previamente la destapé ya que tenía que verificar que subiera toda toda la mercancía o sea miré por encima tampoco me puse a contar tanto a mirar que estuviera la cantidad que pedí ya que o sea quería destaparlo con ustedes chicos me aguanté las ganas y pues también de mirar que el inventario fuera que me estuvieran cobrando lo que era al contar de mostrarles todo lo que me llega y bueno vamos a destaparlo a ver que nos llegó nos llegó otro de esos parlanticos chicos, bluetooth, USB, FM, bueno radio aquí en Colombia Que por cierto pues tampoco le vamos a hacer muchos detalles a esto, vamos a, como les decía, solo en los gamer, ok También chicos de estos teclados sencillitos, voy a mostrarlos por acá, de esos que vienen combo al igual de teclado y mouse Muy muy económicos, este si no se tan solo vale 10 dólares, eh, creo, 40 mil pesos colombianos, pero bueno, no es gamer también, chao Nuevamente chicos nos ha llegado este combo gamer de teclado y mouse chicos aquí como podrán ver esta marca la 198 y referencia CMK 188 como podrán ver en pantalla este sí es ya le hice el unboxing así que nuevamente les recuerdo en la descripción estarán todos los videos de los periféricos que ya le he hecho el un unboxing en mi canal así que pueden ir a verlo también nos ha vuelto a llegar, chicos, el de la marca Tigers, el TG, ¿dónde está la referencia por acá? El TG710, aquí les muestro, este sí ya también hice el video, la verdad que de los combos gamer que he destapado, este es el que más, más me ha gustado, espero pues que a ustedes también les haya gustado bastante, porque es un combo gamer que se ha vendido muy, muy bien, y no, no solo nos llegó uno, chicos, sino que nos llegó... Nos han llegado en total 3 de estos chicos. La verdad, había pedido más, pero pues solo llegaron tres. Bueno, la verdad, bodega no queda mucho. Pedí lo que más me pudieran enviar. Desafortunadamente, no enviaron toda la cantidad que quería, ya que, pues, como les digo, eh, muchas personas piden de esto para revender y piden cantidades mucho más grandes que lo que yo pido. Así que, pues, lógicamente, prefieren vender a estas empresas que venden más cantidad. Pero bueno, lo importante es tener para vender. Cargadores para asegurar, chicos, la verdad pues como les decía, nada esto lo detallaré por acá. También les pues, han llegado estos tres nuevos gamers, chicos, estos se llega a una cantidad que quería, la verdad los pedí mucho porque como son tan económicos y tan sencillos, por acá los muestro en pantalla, como son tan económicos y tan sencillos, la verdad que pues la gente no los ha pedido mucho, pero o sea, si sí se han vendido, pero tal vez no la cantidad que yo quisiera, esto son a 25 mil pesos colombianos, más o menos vendían ser como unos 8 dólares, si no me falla la memoria, unos 7, 8 dólares, muy económicos. Es el más, más económico que he vendido hasta el momento. Es de 6 botones, así que pues los que quieran que haga el video, porque no lo he hecho, déjenme en los comentarios y con mucho gusto lo haré. También nos han llegado Power powerband, chicos, miren. Por acá más cargadores. También nos ha llegado todo tipo de manos libres, chicos. Yo siempre pido de diferentes referencias para tener sortidito para poder vender. Porque, pues, como normalmente a la gente le gusta es ver sortido pero prefiero tener de una o dos cositas de referencia, pero gran cantidad de estilos. También nos ha llegado estas mini consolas. Nos ha llegado dos en total. La verdad se venden bastante bien, pero pues por estos días nos ha vendido tanto. Pues por la crisis de la pandemia, chicos, nos ha llegado dos mini consolas sub las que traen 400 juegos incorporados pantalla todo color y traen control extra para jugar de alto jugadores estas a tan solo a 55 mil pesos también a 15 dólares como los juegos gamer chicos y muy económicas las recomiendo bastante está aquí, y consolas para pasar un buen rato de entretenimiento también nos ha llegado un mini tripo de chicos como para colocar la cámara para hacer streaming y esto muy bueno. Bueno, nos ha llegado a todo tipo de tarjetas de memoria, eh, SD, también lo que es memorias USB de toda capacidad. Bueno, más audífonos por acá. También nos ha llegado chicos, mouse inalámbrico sencillito, no tiene botones extra para nada. Son macos muy económicos, como 8 dólares Y no sé que llegan a 25 mil pesos Hay muy buena calidad, muy livianitos Como para portátiles y para no dañar El touchpad, ideales para Todo esto, han llegado los cables Uno por uno chicos, muy importantes Más audífonos por acá, los de Iphone, también volvió a llegar Chicos, la banda smart De la marca Tiger Tiger no solo Fabrica pues los combos gamers Sino también fabrica banditas de Reloj que vienen pulso cardíaco, Que miran cuánto ha hecho ¿Cuántas calorías ha quemado la verdad? En este momento estoy usando unas Como pueden notar chicos, yo tengo una de estas banditas Me gusta pues estar controlando Cómo estoy, cuántas calorías quemo Cuántos pasos doy diarios Esta me la mide y mucha más funcione Chicos, si quieren que les haga un video De estas banditas smart Déjenme en los comentarios y claro que los hago bueno chicos, ya estamos finalizando, no me preocupen, si el video va muy largo pues voy a tratar de resumirlo lo más que pueda. También nos ha llegado estos mouse gamer, por cierto dicen HD Definition, no sé por qué. Son mouse gamer muy muy económicos, estos vienen para vender a tan solo 25 mil pesos colombianos, alrededor de 6, 7 dólares chicos, muy muy económicos, muy elegantes. Muy muy económicos chicos, muy elegantes, no le he hecho video, así que pues ya saben si quieren que lo hagan, qué tienen que hacer. Nos ha llegado esta pequeña diadema, chicos, de Bluetooth, también se le puede poner cable si uno quiere el monopolo que les acabo de mostrar. Tiene para FM, para tarjeta de memoria, tiene excelente calidad de sonido. He probado bastantes de estas de varios colores, porque pues estas normalmente están muy buenas, ahorita pues no pedí muchas. Estas tienen muy buen sonido, son muy livianas, muy cómodas, aunque ustedes colocárselas, tienen muy buen alcance con el celular y perfectas para salir a trotar o a realizar algún deporte. Pues por último, nos quedan lo que más estaba esperando: Viademas Gamer. Nos ha llegado esta nueva referencia, esta nueva marca con. Por aquí lo okay. que dice King of Music Creative para PC chicos como pueden notar por acá. Esta es más pequeñita, esta es un poco más compacta, no tiene RGB, pero tiene para modular el volumen, para desactivar el audio, el micrófono. Es solo Plug USB, o sea, simplemente se conecta el USB al computador y está ya desde ahí hacer todas las funciones. Esta también llegó para vender, si no estoy mal, a 16 mil hacer alrededor de 60 pesos colombianos. Pero como les decía, esta tampoco le he hecho video, así que si lo quieren ya saben que tienen que hacer, la dejamos por acá y bueno chicos nos ha llegado las que sí le he hecho video esta está al revés, estas es de la marca Neotet Game Headset esta se sí le he hecho video pero nos ha llegado nuevos estilos chicos, así que los que quieran que muestren nuevos estilos que me han llegado en la verdad que están fantásticos, con RGB increíble, con mejores estilos ya saben pues que la cual es los requisito y por último, pero no menos importante chicos, más de además de la marca NewTel, nos ha llegado otra referencia de y como podrá notar en pantalla, también nos ha llegado esta que vemos por acá, Gamehanger, otra referencia totalmente diferente, la V5000, la verdad que esta sí le he visto y es fantástica para empezar en el mundo del gaming, de las diademas más económicas que sean estilo gamer con RGB esta diadema la verdad que tienen fantástico sonido, muy buen micrófono al momento de uno estar hablando o grabar audios, créanme que se escucha bastante bien, el sonido es ideal chicos, muy muy económica les recuerdo tan solo 16 dólares vendo esta diademas así que bueno, estas ya le he hecho video, pero faltan algunos estilos por mostrar, así que como les decía productos que no le haya hecho el unboxing me pueden estar diciendo exactamente cualquiera. O bueno si quieren que les haga un unboxing de todo detalle, pues con mucho gusto lo hago, claro que sí, pero pues vamos, vamos a ir de a poco Voy a hacer creo que una votación El que más vea que me estén pidiendo Es el que primero hago Y así sucesivamente Por, por más votos según el producto que quieran que les muestre Así que bueno chicos, esta ha sido el unboxing del día de hoy De todo lo que me llega a mí de periféricos y accesorios gamer A muy buen precio, les recuerdo Chicos que va a haber un sorteo Apenas lleguemos a los 2000 suscriptores al canal Así que si le dan duro Al botón de suscribirse, le dan Like a mis videos, me los comentarios A nivel nacional chicos voy a hacer Este sorteo regalando Kit Gamer de combo de teclado mouse más Diadema Gamer. Un ejemplo, regalo un combo de este de teclado y mouse más una Diadema Gamer. Este es el kit que le voy a regalar. Bueno, que me diga un ejemplo. Curioso, no quiero la Diadema Gamer, ya tengo regálame otro mouse. Así que le regalaría el combo gamer más otro mouse, chicos. O Que me digan, bueno, curioso, no. Regálame el combo gamer y un... Esto que repetir el pedazo. Que me digan, bueno curioso, no quiero el mouse gamer Sino quiero un control por bluetooth Claro chicos, lo importante es que Lleguemos a los 2000 suscriptores Y les regalo este kit gamer Con mucho gusto, apenas lleguemos a los 2000 Suscriptores les diré cuáles son los requisitos Para entrar en el sorteo desde que sean De Colombia, allí se los hago llegar Así que nada chicos, esto ha sido el video de hoy Quería mostrarles toda esta Tecnología que me llega normalmente a mí Según 15, 20 días que ordeno Así que bueno, muchas gracias por el video No olviden darle duro a ese like a este vídeo suscribirse para llegar rápido a los 2000 suscriptores y bueno, entre más rápido lleguemos, más rápido hago el sorteo. Si un ejemplo, mañana mismo llegáramos a los 2000, pues empiezo a decirles cuál va a ser la temática del sorteo para que estén muy, muy atentos. Haré videos en directo, imagino, para irles contando, para ir socializando con ustedes más y mirando de qué forma sortearemos esto para que le llegue a sus hogares al feliz ganador. Bueno, chicos, si quieren que haga más sorteos, pues primero lleguemos a los 2000 y una vez lleguemos allí ya miramos con qué otra cantidad de suscriptores hago otro sorteo. Bueno, nada, no siendo más, ahora sí me despido muchas gracias por ver el video cualquier inquietud en los comentarios y bueno, muchas gracias y hasta la próxima chao